Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Vamos a ver hoy un tema en obra. Eh, estoy en la obra de, de New, una promoción de, de, eh, diseñada por Fran Silvestre Arquitectos, de viviendas industrializadas. Y eh, estamos colocando las piscinas que también eh, son industrializadas, eh, son unas piscinas prefabricadas. Lo que pasa es que, a diferencia de las piscinas prefabricadas que estábamos acostumbrados que eran de poliéster, de fibras, que al final pues siempre se tenían algunas pegas porque se rompían o se, había necesitaban un mantenimiento, pues en esta ocasión, en esta promoción, estamos colocando unas piscinas de pull-ins que eh, son piscinas de polipropileno. Entonces, es un sistema que me está gustando un montón, creo que está bastante chulo, además son bonitas eh, y creo que puede ser una oportunidad súper interesante de poder enseñarlas. Así que, damos la vuelta a ¿eh? la Vale. aquí veis la piscina ahora mismo la están llenando porque el llenado pues, tiene sus particularidades es una piscina de, que todo el vaso es una sola pieza de polipropileno ¿vale? cuando viene, ya viene con todas las instalaciones ya colocadas ahora os contaré un poquito más ¿vale? el, proceso de, el proceso de colocación tiene alguna particularidad porque eh, al ser una capa Bastante, es bastante fina de polipropileno pues eh, necesita rigidizarse por un lado tiene estas costillas aquí las tenemos estas costillas que veis aquí para que se rigidicen y luego tiene que ir enterrada como, también puede ir en superficie pero bueno en este caso vamos a enterrados ¿qué ocurre? que al enterrados si ponemos la, eh, el vaso de la piscina y luego se rellena estas paredes se deforman entonces como veis se tienen que a en el, en, el, en el interior para compensar los empujes de la tierra que le viene de fuera y además se va llenando al tiempo. Si se llenara antes de poner la tierra en el exterior, nos pasaría lo mismo. El agua generaría unos empujes hacia el exterior que deformarían estas paredes, ¿vale? Entonces, eso es una de las particularidades que tienen estas piscinas, se tienen que colocar eh, compensando los empujes tanto del exterior hacia el interior como del interior del agua hacia el exterior. Vale. Eh, como os decía, tenemos las instalaciones ya vienen con todas las instalaciones colocadas tenemos unos hierros también porque ahora esto se va a hormigonar entonces con esos hierros nos va a sujetar un poquito el hormigón tenemos las costillas que ya vienen con las perforaciones hechas para eh, tanto anclarse al, al hormigón o al terreno y eh, dejar el paso de las instalaciones y estas instalaciones como ya vienen colocadas en este caso que son con... Eh, que son eh, piscinas desbordantes, tenemos ya el canal de desborde lo tenemos ya que nos viene con la piscina ¿vale? veis cómo lo tenemos en toda la distancia de la piscina, está ya colocado el canal de desborde, en este caso está muy chulo porque tenemos este, este nivel que es el nivel con el que vamos a llegar con el pavimento y realmente en la cara superior no se va a ver ninguna ranura ni nada, sino que est este punto es superior a este punto de manera que cuando se coloque el pavimento, realmente lo que se verá es una línea en la cara interior, con lo cual va a quedar muy disimulado y el pavimento simplemente se deja apoyado en estas piezas que ya están previstas. Se, se deja apoyado aquí, el canal estará adentro y la ranura la tendremos en el otro lado. Vale, esta piscina, como es una piscina desbordante, necesita un vaso de compensación. ¿vale? Necesita un vaso de compensación de manera que el agua que se va a esta canal va bajando por estos tubos que ahora mismo están tapados vienen aquí y se van desplazando por aquí, por aquí, por aquí y nos lo llevamos hasta el vaso de compensación que tenemos en esta posición. El vaso de compensación tiene una boca de hombre por si acaso tuviéramos que entrar, ahí dentro también tiene una bomba y es lo que lo que compensa pues el exceso de agua que, que necesita. En este caso se ha diseñado esta piscina, se puede hacerle cualquier medida, de cualquier tipo, con cualquier forma que queramos. En este caso se ha hecho una zona de vaso, una zona de playa, que es esta zona de playa de aquí, y luego la escalera que la tenemos en aquel lado ya, en ese lado de aquí. Todo de una pieza, ¿eh? siempre, siempre todo de una pieza. Vale, entonces aquí tenemos el tema del vaso de compensación, que ahora mismo están entablándolo para poder llenarlo, y que, y que compense las aguas que os estaba comentando y luego todo lo que es el tema de depuración vemos que todos estos tubos están conectados por aquí hasta esta caseta esta caseta es la que va a contener todos los equipos de depuración de salinidad de en fin todo, todo esos tipos en este caso se ha inventado porque esto no lo tenían ellos se puede quedar enterrado meter una tapita lo que sea pero en este caso lo que sea lo que se ha inventado el estudio de Fran Silvestre, está súper chulo, va a ser esta tapa, que, que se levanta, ¿vale? Aquí dentro es donde vamos a tener todos los equipamientos, abajo llevaré un desagüe, y ahí lo que me falta, por eso me está costando tanto de levantarlo, son unos, unos hidráulicos para que, para que podamos levantar la tapa sin ningún tipo de dificultad esta tapa va a quedar vista, blanca vista sin ningún problema y eh, como veis también está preparado para dejarlo enterrado, de manera que el pavimento final vendrá a este nivel, lo justo para poder meter los dos por debajo poder abrir y tener acceso cómodo a esta, a esta zona de equipos de depuración así que eh, bueno, pues este es el sistema eh, la verdad es que a mí me, me está gustando mucho cómo funciona, se coloca de una manera súper rápida. Eh, te garantizas que no tienes ningún tipo de fugas y nada. Eh, porque todo esto se prueba evidentemente en fábrica. La única historia, a lo mejor, es que si es un poquito grande, pues el tema del transporte de camiones. Pues evidentemente llega a un tamaño en el que necesitas un transporte especial. Y bueno, pues, pues nada. Eh, espero que os haya gustado. Si tenéis alguna duda con el sistema o algo, pues me lo preguntáis. En el vídeo, en Instagram o donde lo estéis viendo. Y si tenéis interés, pues la, la empresa se llama Pool ins Lo pondré por aquí. Para que, para que podáis consultarlo directamente. Así que nada, muchas gracias. Espero que os haya gustado. Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.